El problema es que mi familia me abandonó y luego se de buscándome. Uy, mira un reptil en... ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ah! ¡Ah! Casi dolía mi cabeza por ese reptil. ¿Te lo dio mucho, Halo? Sí. ¡Uh! uh ¡Ramas! Uh. ¿Qué piensas? ¿Ese es tu refugio? Oye, tú eres enorme, necesitas más espacio Yo soy peque Tienes media rama Sí, pero con esta ramita y mi cerebro superior Encenderé fuego ¿Y para qué? Para encender fuego Para en la noche Para que congele Fascinante Ya veremos a quién se le enfrian las patas en la noche Incrédulo. Sí, sí, prendió, ¿no? Sí, hallo. Eh, Tienes lugar para una criatura indefensa. Amiguitos. Bueno, nadie te va a molestar. Amigos, familia. El diente afilado. Ah, mi familia me abandonó. Parece que emigraron sin mí. Hubieras visto lo que hicieron hace un año. Despertaron <risa> temprano, me ataron de manos me dejaron con un ratón hambriento y bloquearon la entrada y taparon las huellas para que perdiera su rastro y, y sueña con los angelitos ¿Qué sujeto? que me cuenta estamos cansados entiendo estás cansado hablaremos en la mañana ow, ow, ow, ow, ow. Ow. ¡No seas envidioso! ¡Muévete! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, por favor! ¡Levis no se duerme tan rápido! ¡Au! ¡Rid! ¡Rid! ¡Muévete!